Cuando pienses en Chihuahua, piensa en grande Porque Chihuahua es más de lo que imaginaste Porque grande es su gente Porque el sol hace brillar como el oro a su imponente desierto y su aventura Sí, Chihuahua lo tiene todo Cuando pienses en Chihuahua, piensa en grande